Bueno amigos, en este otro video es que estoy sigo modelando las, la de la cartilla de andenes, eh, la rejilla en concreto, aunque también quiero generar en otro video la la que es esto, no la tengo acá, la que es este mismo de esa misma forma, pero, pero de esa misma forma pero la que es de piso pues esta también es de piso pero esta es una cañuela pero yo quiero generar la otra que es para espacio público de andenes que es similar a esa pero no la veo acá, eso me toca en otro me toca en otro video pero quería tener la lista para... aquí tenemos todos los elementos de urbanos, aquí están miren esta y esta esas dos voy a generar en los otros no en otro, en, este, en otro video para ir generando todos los elementos entonces borrar la del video pasado y aquí nuevo folder rejilla de concreto a 128 esa es. y la guardamos como imagen yo hago todo el proceso pues porque igual yo estoy haciendo todo desde cero entonces por eso hago todo el proceso y no pues directo al grano porque también yo estoy haciendo esto en vivo o sea no sin editarlo pues porque editarlo ya lleva mucho más tiempo y entonces 128 entonces lleva mucho más tiempo y no, no, no, no, no hay tiempo entonces ahora lo que hay que hacer es empezar a hacer esto primero evaluarse bien la imagen porque al parecer el borde aquí ahí está aquí el detalle ahí estamos bien entonces lo que podemos hacer es revisar otra vez como podría ser si la dejamos sobre el piso si le quitamos el, la sustracción ya no nos dejaría mmm, si sí, porque igual no vamos a manejar o sea estos elementos van a ser elementos que quedan en la esquina o sea en tipo de esquinas de andenes y como estos voy a ver si acá hay algún corte estos son cortes necesitamos es uno de piso no en esta no voy a pausar y lo... ya aquí nos muestra como ya la encontré entonces aquí digamos estos elementos como calle perdón, a la alameda esquina como nos podría ir generando el tipo de alameda que queremos el tipo de vías con las me falta modelar esta silla también esta ya la tengo me falta modelar esas esos teléfonos para hacer una calle típica podría uno hacerla sí, sería genial hacer toda la calle típica ¿no? y ya nos quedaría bien la intersección inclusive la puede uno unir en un en toda una familia y ya nos queda una familia completa con todo y vías y entonces pues las intersecciones pues no generalmente siempre son iguales pero pues aquí para esta cartilla que es de espacio público aquí en Bogotá para esta si sí nos sirve <risa> sería la media tramo devolvámonos allá donde está la donde están las cañuelas aquí no dice está cómo hacerlo y todo cómo hacerlo y cómo no hacerlo entonces pues para generar esos elementos ahí en Revit pues siempre se requiere un poquito de camillo y, y después el modelo se nos carga mucho ¿no? de pronto generando uniendo toda la alameda en una sola familia nos funciona mejor y de pronto ya nos queda nos queda listo nos queda ya listo aquí nos dice cómo hacerlo cómo no hacerlo pero necesitamos mirar, mira, aquí está, ah, aquí está, vea que ese es el otro problema que tenía con una banca que es esta, voy a mostrarla si está banca en concreto modular, porque ya la tengo hecha que es esta y aquí ya nos muestra, este es para otro video, mejor dicho, más trabajo esta ya nos muestra, mejor dicho, voy a sacar esta la asiento 3, y la voy a guardar como eh, modular banca banca modular porque esa es la que necesitamos para poder hacer bien la vamos a averiguarle aquí la ruta en banca modular m40 para podernos hacer bien la el mobiliario el, el mobiliario bien hecho aquí nos muestra cómo no hacerlo claro y cómo hacerlo pero aquí nos muestra claro si sí, o con esta ya lo podemos generar eso es para otro vídeo listo entonces esta la cerramos y vamos a hacerla dice nada entonces cerramos esto siempre toca tener todo organizado porque si no se si nos nos perdemos aquí está como hacerlo, como no hacerlo entonces vamos a ver si no se podría generar, no veo dónde estarán las distancias de esa sin embargo podemos ir haciéndolo y que es esta para esa rejilla en concreto vamos a ver aquí como podría ser eso sería una sustracción digamos que eran dos unidas que si la podemos generar es en una familia de si como les digo yo estoy haciendo es esto en vivo entonces entonces aquí en esta de referencia cogemos esta aquí nos muestra como la las sustracciones van embebidas hacia adentro de estos elementos como podríamos hacerla hacer lo que nos quede ya la sustracción aquí entonces le vamos a escalar desde este punto hasta este punto que son 400 y listo de manera revisemos alguna otra medida que nos quede más o menos 48,9,9 22 a 24,8 bueno hay un error de punto .2 pero eso yo creo que siempre pasan los en todos los elementos listo entonces podemos empezar aquí 240 80 8, 8 16 40, 40 40 por 40 que nos tenemos que generar si vamos a generar de aquí estoy muy muy feliz el día de hoy eso les cuento aunque no parezca <risa> pero soy muy feliz el día de hoy por eso estoy haciendo hartos videos y contento entonces eso es siempre ahí le hacen una restricción pero entonces toca ya estar bien seguros de todo para no tener después errores listo ahí ya nos queda de 40 por 40 listo, vamos a ir guardando um, vamos aquí a copiar este para no ponernos a escribir otra vez, Ajá. Okay. save, vamos, vamos ahí, ya le generamos ahí la la la distancia vamos que era 40 por 40 entonces vamos a ponerlo aquí a ver qué es lo que pasa porque veo algo como raro ahí veo algo como extraño aquí tiene 80 sí ahí está perfecto entonces esas sustracciones nos las sustracciones toca hacerlas es en Hacerle primero hacerle una instrucción aquí y el alto es de cien, el alto es de cien nos muestra otro nos muestra otro otro elemento ahí Listo, bueno aquí seguimos en esta ahí tenemos la instrucción y de todas maneras esto se supone que va sobre el suelo como sale aquí en esta imagen, entonces vamos a hacerle la la sustracción de esto, pero necesitamos saber hasta dónde son. Mm. este corte es que no va completo sino es como si la losa se apoyara directamente sobre esta base entonces es como si esta apoya aquí entonces lo que quiere decir que eso se va a ahí y esto es lo que se va esto es lo que se va 20 listo perfecto y ahora hacemos una board extrusion acá siempre que nos quede este estima que no se puede apagar directamente ¿no? siempre que nos quede aquí esta nos queda aquí y uh -huh. esta vamos a decir que corte el suelo Merci. le corta el suelo y ahora tenemos que hacer estas pero toca mirar otra vez en la vista frontal porque los radios que se supone que corta acá entonces vamos a ver es que toca desde acá y si las que se ven en planta estas son bueno, the way the siempre que, que nuestras aperturas corten solo lo que nosotros Queremos, aunque ahí no está consiguiendo perfecto lo que son diagonales, pero pero siempre verificar que que si no se esté cortando. nosotros queremos mm. porque o si no no nos sirve Y listo, cogemos esto y le asignamos en concreto canuela Esta es una cañuela. Okay. Esto. también ahora vamos acá materiales aplicamos todo así Listo. Tenemos terminado ese, entonces podemos borrar acá, inclusive podemos hacerlo aquí el otro. ya nos queda entonces lo único que faltaría ahí con respecto a esta es mirar como ya solo ese elemento si uno hiciera una unión de una unión de de andenes donde podría ir pero no, no se está mirando ojalá. ya no dónde podría ir mm. si fueran varias unidades ¿no? pero hasta aquí estamos terminados aunque okay. tenemos ahí un problemita con esta Vamos. <coughs> Evitar esta Perdón <coughs> Cambiarle un poquito la forma de esta O oh. Para que esto no se nos Corte mandarlo Solo hasta acá Y nos quede Ahora sí en la planta no Se nos sigue viendo la otra Se nos sigue viendo la de borde Claro pero ahí ya estaría bien, ese ya es un error de de ya no es error de eso sino ya ahí nos quedaría bien está perfecto eso ya es un error de qué de que se nos ve la base por debajo pero no, si sí está mal porque esta base vamos a editar esta instrucción ah, pero pues no se nos sigue viendo lo pusiéramos acá qué pasa no lo mismo esa es la esa es la ese es el corte que yo veo acá hacia adentro bien ese sería hasta ahí ese elemento ya faltaría si uno lo puede coger y repetirlo en ese sentido ya le queda doble o triple pero hasta ahí ya estamos terminados gracias voy a trabajar el el otro que me hace falta porque hay varios elementos que ahorita dije en la primera parte del principio del video que que hacían falta entonces vamos a ver si si sigo haciendo los otros que me hacen falta para hacer las intersecciones este ya lo tengo y este no lo tengo pero entonces este que nos dice que es los Z táctil alerta los Z táctil A55 o sea, los Z táctil vamos a ver esta si los Z táctiles alerta llama alerta común esta no la tenemos panot, tal de tapanot podemos hacer esta en el otro video